18 consejos muy inteligentes para que las mujeres reduzcan su riesgo de enfermarse. Los médicos siempre dan a sus pacientes, tanto hombres como mujeres, consejos para reducir el riesgo de enfermedad y preservar su salud, tanto física como mental. Por eso, en esta ocasión, les ofrecemos en este video los siguientes consejos a las mujeres que buscan mejorar su salud. Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Espero estés muy bien te invito a prestar mucha atención a la importante información que he venido a compartirte. El canal de vida y estilo saludable te trae estos importantes consejos para que las mujeres reduzcan el riesgo de sufrir alguna enfermedad. Consejo número 1: empieza por controlar tu estrés. Intenta dedicar unos minutos al día para relajarte. La meditación es una forma estupenda de hacer frente a las presiones diarias y también puede ayudar a mejorar tu salud mental. Por esto te recomendamos no hacer todas las tareas en un solo día, aquellas que lo hicieron se estresaron y algunas desafortunadamente terminaron perdiendo la vida. Consejo número 2, tómate suficiente tiempo para descansar, en realidad no es un pecado sentarse, subir las piernas sobre la mesa y comer algo que te guste mucho. Consejo número 3, en alguna ocasión siéntate afuera en silencio, sola, no digas nada, Solo contempla y admira la obra de Dios, respira el aire fresco en silencio. No tengas prisa. Consejo número 4. Sigue una dieta saludable que incluya frutas y verduras frescas, cereales integrales, alimentos ricos en fibra y carnes magras, aves y pescado. Restringe los alimentos procesados. Una dieta sana te ayuda a mantener un peso saludable y disminuye el riesgo de diabetes, hipertensión, Enfermedades del corazón y problemas durante el embarazo. Consejo número 5. Pregúntale a tu médico cuándo y con qué frecuencia debes hacerte las pruebas de detección del cáncer de mama. Haz exámenes y revisiones periódicas para detectar algún signo de cáncer cervical y vaginal o enfermedades de transmisión sexual como el virus del papiloma humano o las verrugas genitales. Consejo número 6 las mujeres con antecedentes familiares de ciertas enfermedades como el cáncer de mama y de ovario deberían considerar la posibilidad de someterse a pruebas genéticas. Consejo número 7. Protege tu piel del sol y observa regularmente los signos de cáncer de piel. Consejo número 8. Pregúntale a tu médico sobre las vacunas contra la tosferina, el sarampión, las paperas, el VPH que es la principal causa de cáncer de cuello de útero, la gripe, la neumonía y el herpes zóster. Se pueden realizar pruebas de VIH y hepatitis. Consejo número 9. Comprueba tu presión arterial y tus niveles de azúcar de vez en cuando, estés o no enferma. Hacer esto ha salvado a muchas mujeres en el pasado. Confía en este buen consejo que te estamos dando. Consejo número 10. Realiza la combinación recomendada de entrenamiento cardiovascular, de resistencia o de peso, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. El ejercicio aeróbico regular, como caminar, nadar, correr, montar en bicicleta y bailar, puede ayudar a prevenir las enfermedades del corazón, el cáncer, la diabetes y la osteoporosis. Consejo número 11. Consigue el equipamiento que necesitas para facilitar tu trabajo y evitar el estrés, porque este es el mayor asesino silencioso de las mujeres. Consejo número 12. Limita tu consumo de alcohol, no fumes y vigila tu consumo de calcio. Un exceso de calcio ingerido puede aumentar el riesgo de padecer cálculos renales y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Las mujeres menores de 50 años deben consumir un miligramo al día y las mayores de 50 años 1.2 miligramos al día, principalmente a través de la dieta. Se recomiendan los alimentos ricos en calcio, como la leche baja en grasa, el salmón y las almendras, que pueden ayudar a prevenir la osteoporosis consejo número 13 duerme si lo sientes necesario para que cualquier malestar que tengas desaparezca las que se niegan a tomarse unas vacaciones un tiempo libre o un descanso las echarán de menos sus familias porque se fueron demasiado pronto de este plano terrenal consejo número 14 párate frente a tu espejo sonríete a ti misma Activa una gran aura positiva alrededor tuyo para que puedas brillar con tu propia luz. Consejo número 15. Deja de ingerir medicamentos tranquilizantes para poder dormir. Hacerlo destruye tu cerebro y tu organismo. Pronto empezarás a olvidar cosas. Relaja tu cerebro, preocúpate menos, sal a pasear. Ríe y sonríe más a menudo. Todo pasa con el tiempo. Consejo número 16. Aproximadamente una de cada siete madres recientes en sufre depresión posparto. Si eres una madre primeriza y experimentas cambios de humor, problemas de apego con tu bebé o signos de depresión que no desaparecen al cabo de unas semanas, debes acudir a tu médico. Consejo número 17. Ve a comprarte un antojo o algo para beber. Haz algo por ti y para ti, aunque otras personas a tu alrededor no lo hagan. Hazlo para poder descargar cosas y pensamientos nocivos de tu cabeza. Consejo número 18. Si te sientes indispuesta, haz algo, ve al hospital, al consultorio de tu médico de cabecera, al centro de salud o llama a una enfermera de confianza. No te quedes sentada esperando a que te traigan la medicación. Si no lo haces, podría ser tarde y tu vida es valiosa. Importante, no olvides compartirlo con todas las personas que conozcas, especialmente mujeres. Valórate como te mereces, quiérete y cuídate. Nunca dudes que eres una estupenda mujer, fruto del trabajo de Dios. Y hemos llegado al final de este video. Espero que esta información te haya servido. Te invito a suscribirte al canal.